Encontraron pruebas de que hay un universo paralelo. ¿En serio? Una investigación financiada por la NASA en la Antártida eh, dio a conocer algunos estudios, algunas pruebas de que existe un universo paralelo al universo en el que vivimos nosotros. En este universo paralelo, las leyes físicas funcionarían a la inversa y el tiempo iría para atrás. O sea, ¿En sería serio? Como, ¿Cómo es ¿Sería eso? como un positivo? Sería como un positivo y un negativo del universo en el que estamos actualmente. Pero no, no, no podemos cruzar, ¿no? No es que tipo Berizo la plata, digo. no podemos hacer Tucu y me voy al otro universo, porque eso explicaría a Mirtha Legrand, por ejemplo. Bueno, hay algunas pruebas de este universo. Se han logrado contactar este, y dicen que en este universo estaría el unicornio azul de Silvio Rodríguez. Además de estaba eso, ahí. Dicen que en este universo paralelo Las serpientes sueñan con Silvio Rodríguez ¡No! ¡No! No es un detalle menor Sí, señor Además Exclusiva, las exclusiva. No, pero escuchá, Gastón Escudero las está diciendo en exclusiva Datos concretos ¿Querían datos? ¿Nos corrieron porque no tienen datos? Acá tenés datos concretos Gastón Escudero Siga, porque me emocionó En este universo paralelo escucha esto Las milanesas no tendrían secreto. Estamos hablando de algo que es revolucionario. Esto es En este universo que paralelo sea... vos la acabás de nombrar. Nadie va a comer a lo de Mirta. Mirta legrand va a comer a tu casa. Esto, esto es claro, tenemos eh, que... un descubrimiento. Perdón, me llegó un... Tenemos que cortar acá, me llegó un mensajito. Mm, no, ¡Sergio no, no. Denis Vuela! ¡No, tenemos es que... Un universo. Sí, tenemos que cortar acá porque me llegó un... En realidad me sí, va sí. a llegar. Porque viene de otro universo. Todavía no me llegó, pero me va a llegar. Pero ya tengo la eh, sensación de que va a ser un problema con algunas instituciones fuertes. Así que por favor le voy a pedir al señor misterioso Gastelero sí. que corte acá. Eh, sí. Lo puede ¿Se seguir. Están presionando? si impresionando? Tiene... Si usted tiene un canal de YouTube, sígalo en su canal. Pero acá no queremos tener problemas con Bueno, the NACA. a ver. Nos... Tiene una más, Escudero. Tiene una más, la última. Otro dato mira, para vos, Belloni, que acaba de mandar un mensaje, cuando vos mandás un mensaje acá, te llega en el universo paralelo. En el universo paralelo a vos te llega un mensaje. Funciona al revés esto, ¿me entiendes? Otra investigación dice que a las gallinas se le pondría la piel de humano cuando tienen miedo, y que además el coronavirus está en cuarentena en el universo paralelo. Es, eh, es realmente asombroso esto. Lo más impresionante es que Macri está pagando las deudas y está financiando las investigaciones del CONICET es, no, sí Impresionante Esto lo que sucede increíble. en este universo paralelo. Esto es increíble y no, no hay duda usted que si lo dan de vuelta, sí. <risa> <risa> ¿Por qué no traes también? No hay dudas de que en este universo gobierna Macri porque es paralelo.